Horóscopo de Piscis para hoy. 17 de marzo de 2018. Este es un buen día para examinar tus límites. Puedes sentir surgir un poder que te beneficia en las metas de tu carrera. Aprovecha esta intensidad emocional que te eleva a mayores alturas. Pero recuerda que también te puede dejar caer fuerte sobre el piso frío. Ten cuidado, pero no dejes que el miedo te impida hacer las cosas que quieres hacer.